Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador nuevamente. En esta quinta lección, lo que te voy a explicar específicamente es a cómo organizar y gestionar nuestra barra de herramientas o también conocida como cajita de herramientas. Lo primero es pues saber dónde está. Está a nuestro lado izquierdo, aquí en esta parte, y podemos organizarlo de dos maneras, por una columna o por dos columnas. ¿Cómo así? Entonces, para esto nos vamos a nuestras dos flechitas, le presionamos aquí y se organiza con dos columnas. Si le volvemos a presionar, queda con una sola. La segunda opción que tenemos es poder mover esta barrita de herramientas. Entonces la seleccionamos y la sacamos. Por ejemplo, aquí o a donde nosotros queramos. Y la podemos presionar, clic así. Y como ves, nos queda como una ventana flotante súper cómoda a utilizar. Algo que te voy a explicar es algo que no suele suceder mucho. Entonces, por ejemplo, tú estás editando y sin querer, pum, le presionaste clic aquí en la X. Entonces se nos borró, no pasa nada, no te preocupes, nos vamos a la ventana y le damos aquí en donde dice herramientas Y como es, ya la tenemos nuevamente Si la queremos dejar como la teníamos al principio sencillamente arrastramos esto aquí y hasta que nos aparezca azul Así, ya la tenemos como antes y le damos clic, ya la tenemos como al principio Ahora si de pronto utilizas eh, Photoshop para ilustración o para fotografía tú dices de pronto hay ciertas herramientas que no utilizo y la quieres personalizar entonces para eso nos vamos a nuestros tres punticos le damos clic sostenido y le damos aquí en editar barra de herramientas entonces todas aquellas que no queramos tener o que las queramos esconder las llevamos a donde dice barras adicionales o herramientas adicionales entonces tenemos la herramienta de mover y de mesa de trabajo por ejemplo yo no las quiero tener entonces sencillamente las arrastro aquí y le doy en hecho para guardar estos cambios como ves, ya no nos aparecen aquí arriba, ahora están en herramientas adicionales. Si nos arrepentimos de hacer este cambio o, no sé, ya no lo queremos, sencillamente le presionamos nuevamente clic y las volvemos a arrastrar a donde las tenemos antes. De esta manera, y le damos en hecho. De esta manera, pues aprendimos a manejar nuestra barra de herramientas o a cómo gestionarla, mejor dicho, como todo un profesional. Como sé que este contenido te ha sido de mucha utilidad, te invito a ver mi canal y las siguientes lecciones.